Autopiratería. Digan sí la piratería, de, ya me van a expulsar de el... eso, No, no, no, no, acaba, no. no. Acaban de darme permiso de, de transmitir en Twitch, cancelan diciendo. No, no, no, no, no, no. Nos, nos no, cancelan. Nos cancelan. Aquí no hacemos eso. Aquí no hacemos eso. Como Wakanda. Aquí no hacemos eso. Aquí no hacemos no, eso. No, okay. piratería. Bueno, la cosa es que muchos de ustedes desarrollan proyectos similares que repiten mucho.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 Voy a ser descarado? Sí, soy descarado, sí, soy descarado. Me dan un pepino esta altura del partido ya. Les paso mi curso básico de Git. Ah, ¿Le recomiendo que lo aprendan? Sino sí, Con Git pueden ustedes versionar y llevar su código o sus proyectos, ¿verdad? Pueden usar un Git dentro de otro Git para hacer una versión del Git. ¿What? Ya sé, me acabo de trabar la lengua de solo haciendo esas cosas. También creo que lo dije feo. ¿Qué les quiero contar? Porque ya está raro, ¿verdad? Un Git dentro de un Git. Sí, un, ¿Un Git dentro de un git? git? ¿Qué me estás contando, Chefe? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que un Git dentro de un Git? <ríe> Yo sé, mae.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 Explica mejor alguien de Linux a usar Windows que los mismos de Windows en YouTube, man. Y si quieren ver el otro truco, hagan clic ahí.